Este es el primer vídeo para aprender a manejar el aula virtual Moodle. En él vamos a tratar varios temas, los temas más básicos. El primero, cómo acceder al aula virtual. El segundo, eh, cómo interpretar lo que vemos en la pantalla inicial de Moodle. Eh, el tercero, cómo cambiar el idioma en el que vamos a trabajar. Y el cuarto, cómo entramos en aula virtual o cómo identificarnos bien para eh, acceder a la virtual necesitamos una conexión internet eh, y un navegador ¿eh? Eh, por ejemplo en windows podemos elegir entre internet explorer google chrome y mozilla firefox nosotros vamos a elegir mozilla firefox hacemos un doble clic y abrimos la ventana de mozilla normalmente nos aparecerá en google o en cualquier otro buscador nos vamos a la barra de direcciones que es esta que estoy marcando aquí y tecleamos la dirección de nuestro servidor. La dirección de nuestro servidor es 80 24 105 238 y le añadimos al final Moodle. Esto no es necesario en Firefox, pero sí en Internet Explorer y en Google Chrome. Le damos a Enter y accedemos a la pantalla principal en la que se nos muestra pues el nombre del aula virtual, aula virtual CPR, nuestra señal del Carmen, un panel de navegación en la cual se pueden ver los cursos clasificados, los cursos disponibles para el acceso, todos necesario, es necesario en todos el entrar con una clave y un nombre de usuario, y otras especificaciones, por ejemplo, que esta aula virtual está dentro del proyecto Erasmus, y un calendario. Bien, Ese sería el primer punto, que es cómo acceder a la aula virtual, y el segundo punto, que es la descripción de la pantalla principal. Para acceder a cualquiera de estos cursos tenemos que identificarnos y, para que nos sea más fácil, poner el idioma a nuestro gusto. Si está en español y es el idioma que vamos a utilizar, pues lo dejamos ahí, pero si quisiéramos utilizar el idioma inglés, por ejemplo, seleccionaríamos aquí en la parte derecha inglés, perdón, parte izquierda, parte izquierda de inglés o español y lo dejaríamos, veremos que, ya ha cambiado toda la hora virtual y donde antes estaba en castellano, ahora ya está en inglés. Bien, el área de identificación o de login es la parte derecha, donde pone ahora usted nos ha identificado. Pulsando en entrar, accederíamos a la identificación, que es el cuarto punto que vamos a tratar. Lo colocamos en inglés. Vamos a acceder con login, que es igual que entrar. Aquí tendríamos login en castellano. Pues sería identificación. Entrar, identificación, nombre de usuario y contraseña. Muy bien, pues vamos a identificarnos. Primero pongo mi nombre de usuario. El nombre de usuario lo tiene que proporcionar el administrador del sistema, en este caso sería yo. Y ponemos nuestra clave. Si hemos colocado bien el nombre de usuario y la clave, pues entonces... Podremos acceder al sistema, si no, nos rechazará. Bien, esta es la pantalla principal, que será eh, tema para otro vídeo.